Hola, me llamo Alba, eh, soy de una ciudad muy cerca de la antigua, se llama Santiago Zamora, es una aldea, aproximadamente somos eh, 1500 personas en la aldea. Eh, les voy a explicar un poco sobre el traje que porta la mujer o el utensilio que ella necesita llevar a diario. Es sobre la mujer indígena, entonces, eh, ellas portan un sute, es un manto cuadrado, eh, lo utilizan eh, para llevar eh, frutas, verduras, eh, cosas básicas de la cocina. El sute, eh, el nombre proviene de una lengua, cachiquel, eh, lo utilizan generalmente las indígenas, porque en el pasado eh, no teníamos mochilas eh, no utilizábamos bolsos entonces la mujer lo utiliza para trasladar sus cosas de un lugar a otro eh, no utilizan mochila y necesitan llevar en la espalda eh, un otro sute para trasladar eh, ropa eh, eh, cosas que no son tan peligrosas eh, para trasladar eh, el sute eh, lo utilizan a diario no solo en la cabeza sino en la espalda eh, lo utilizan en la cabeza doblado para las bodas para una reunión importante eh, son utilizados entonces Generalmente en la antigua vemos caminando a personas con un sute o un tanate en la cabeza. Eh, las personas que venden lo utilizan para trasladar ropa típica, eh, objetos típicos para vender a los turistas.